La mayoría de veces comienza, especialmente de parte del varón, casi sin darse cuenta. O sea, por lo general el hombre se involucra en una relación eventual que puede ir tomando una forma más seria, al punto que en muchos casos termina convirtiéndose en un segundo hogar con hijos y paralelo al hogar convencional, ¿no? ¿Cómo comienza? De acuerdo a las oportunidades. Puede comenzar en el trabajo, puede comenzar en la calle, puede comenzar en cualquier sitio, ¿no? Y de otro lado, eh, también es cierto que la infidelidad femenina es menos visible eh, porque la mujer sabe ocultar mejor una infidelidad que un hombre, ¿no? un hombre, cuando es infiel... Uno de los motivos de la infidelidad suele ser incluso la vanidad y no pasa mucho tiempo sin que alardee de la conquista. La mujer no. La mujer que es infiel por otros motivos, no por vanidad, salvo pues que tenga una infidelidad con Brad Pitt, ¿no? Que es la única razón por la que una mujer alardearía de, de, un, de un affair. Este, la mujer suele pensar mejor, planificar mejor la infidelidad y la manera de ocultarla, ¿no? Por eso es que tantos hombres mueren felices pensando que sus mujeres les han sido fieles toda la vida y uno mira a sus hijos y no se les parecen en nada. ¿no? Pero suele decirse que, eh, que suele ser infiel por vanidad, por ocasión, ¿no? por oportunidad, por la convicción de que no va a ser descubierto. Eh, incluso un hombre puede ser infiel solamente porque lo agarraron borracho, ¿no? ...lo que no minimiza su responsabilidad... ¿no? ...porque al final de cuentas está de por medio la palabra dada... Eh, ...y que se debe respetar... ...sea un contrato con un socio o con la esposa... ¿no? Eh, ...y la mujer muchas veces es infiel eh, por desamor... o sea ...porque de repente no recibe la atención eh, romántica... Eh, ...amorosa del, del marido como antes... Muchas veces también por exploración sexual, o sea, muchas mujeres que se han casado muy jóvenes y no han tenido otra experiencia sexual que la del esposo, suelen eh, llenar ese, ese vacío eh, posteriormente. Y como tú dices, muchas mujeres creen que de alguna manera eh, castigan al hombre teniendo un hacer después de que él les haya sido infiel. Al final eso es un motivo bastante bastante precario, pero, pero bueno, puede ser una manera de satisfacer su, su ego, ¿no? su ego herido. ¿no?